Gracias, presidente. Buenos días, señorías. Leyendo la exposición de motivos de la moción consecuencia de interpelación que nos trae hoy el Partido Popular, pues no deja de ser sorprendente ver la súbita preocupación de este partido por el precio de la luz. Hubiera resultado mucho más creíble si cuando estuvo en el Gobierno hubiera tomado medidas al respecto, desde luego, porque parece que el precio de la luz o la pobreza energética son problemas sobrevenidos y, como usted sabe, señoría, viene de lejos. En efecto, en el mes de septiembre, el precio medio del mercado eléctrico español gracias, se disparó alcanzando los 71,3 euros por megavatio hora. Se trata del precio medio más elevado desde, eh, 2010, dos, desde 2008 perdón. y lo peor es que expertos en la materia auguran que en los próximos meses la tendencia al alza se mantendrá. Las causas coyunturales de esta tendencia, que afectará también, como ya se ha dicho, a otros países europeos, se encuentran en que, a su vez, han subido los precios del carbón, del gas, del Bren y el coste de derechos de emisiones de CO2. Señorías, Nos enfrentamos a una crisis de precios grave, una crisis de precios que en España no es puntual ni coyuntural, sino estructural. Además, no estamos simplemente ante un debate económico. Este es, este es un debate también de valores y de modelo de país. Y nosotros, Para nosotros la energía no es una mercancía más, es un bien de primera necesidad y es un derecho que debemos garantizar. Tenemos un sistema energético caro, sucio e ineficiente, social y ecológicamente, además de profundamente injusto, hecho a medida de las grandes eléctricas a costa de la ciudadanía de este país. Y la solución no pasa por medidas cortoplacistas, por parches, sino que pasa por ahondar y reformar verdaderamente nuestro sistema energético. En materia de transición energética llevamos prácticamente una década perdida, una década de retraso. Por... Eh, producida por los recortes y los hachazos a las energías renovables. Por eso no puedo dejar de, de expresar la estupefacción que me causa ver que ahora en esta moción el Partido Popular pretende defender el impulso decidido de las energías renovables, cuando ustedes y solo ustedes son responsables de haber frenado y penalizado el desarrollo de la energía eólica y fotovoltaica. Gracias a sus gobiernos, ya hemos nombrado a ministros como Soria y Nadal, España pasó de ser un país puntero en renovables a penalizarlas y grabarlas con cargos injustos que nos ridiculizan internacionalmente y que además nos van a costar millones de euros en tribunales internacionales. Y les diré más, creemos que el problema estructural, el problema de fondo, es un sistema liberalizado por un Gobierno del Partido Popular, pero que en la práctica ni está basado en verdadera competencia ni ha servido para mejorar la competitividad de las empresas empresas. Es un sistema que ha supuesto de facto una estafa para las personas consumidoras, pero gracias al cual, eso sí, las eh, grandes eléctricas reciben pingües beneficios como consecuencia de una mala regulación. Un sistema lleno de agujeros, de opacidad y de desequilibrios. Como ejemplo, podríamos citar los beneficios caídos del cielo. Eh, donde gracias a los cuales empresas amortizadas desde hace muchos años son retribuidas al precio de la tecnología más cara. Se trata de un privilegio que pervierte el funcionamiento del propio mercado, un mercado en el que unos hacen caja mientras los consumidores Pagamos sardinas a precio de langosta. Este ejemplo se ha utilizado en muchas variaciones, en muchas variedades. Lo, lo mismo ocurre con los pagos por capacidad, que de hecho son subvenciones encubiertas a empresas contaminantes de carbón y gas. Somos el país, además, con los costes más elevados en concepto de interrumpibilidad. Tenemos un sistema claramente sobredimensionado y cuyos costes, además, nunca, repito, nunca se han auditado externamente. Ustedes eh, en esta moción mezclan pagos con capacidad, con transición justa, por la que, por cierto, ustedes no han apostado jamás en una perpetua huida hacia adelante que ha abocado a las cuencas mineras a una situación ciertamente desesperada. Ahora eh, nos hablan de transición justa, pero ustedes no hicieron nada cuando estaba en su mano hacerlo para anticiparse al problema defienden las interconexiones que, pensamos, comprometen el papel de las renovables como fuente energética sustitutiva de las contaminantes, además de la fuerte contestación social que generan. Y si tanto les preocupa el precio de la luz, ¿por qué sistemáticamente se han negado a auditar el sistema eléctrico? Por supuesto que podríamos suscribir algunos puntos de su moción, como el primero, pero es que no tienen credibilidad ninguna, señorías del Partido Popular. Creemos que esta moción, ya se les ha dicho por parte de otros grupos, es un ejercicio de oportunismo político y demagogia cuando lo presenta un partido que llevaba siete años gobernando este país y no hizo nada por la transición energética, vaya terminando, energética señoría. sí, presidente, y sí mucho por perpetuar el modelo fósil y defender el estricto interés del oligopolio eléctrico. Por estos motivos, eh, nosotros votaremos no a esta moción. Muchas gracias.